En este vídeo te voy a dar tres motivos para que veas la saga de películas John Wick sin spoilers. Dentro de su género está entre las mejores películas de acción que se han hecho jamás. Sus coreografías son claras y fáciles de seguir gracias al excelente trabajo del director. Este antes se dedicaba a ser doble de riesgos y por lo tanto sabe perfectamente dónde colocar la cámara para favorecer la acción. No te esperes una trama muy compleja. Es una historia simple y fácil de seguir. Es perfecta para relajarte y desconectar tu mente. Su mundo tiene unas reglas muy marcadas y los personajes son conscientes de los clichés de la cinta. Por lo tanto, no se toma demasiado en serio a sí mismo. Aunque parezca que sí. Es casi tan absurdo como parar un vídeo a mitad para que le des like y compartas. Sobre todo lo de compartir. Y si no estás suscrito, te suscribes. No busques una película que te vaya a cambiar la forma de ver el mundo. Esta saga está para disfrutarla. No solo la coreografía, el resto de apartados técnicos también es imprescindible. La música, el sonido y la fotografía son perfectas. Normalmente cuando veo una película y no es muy buena, me pongo a analizar cada elemento y detectar sus fallos. Con esta no. Por algún motivo, me sumerjo en su narrativa y me dejo llevar. No es hasta que cojo momentos concretos y me esfuerzo a ver algo que no me doy cuenta lo bien hecho que está todo. Encima, como todo lo técnico está al mismo nivel, nada destaca por encima de lo otro. Es, como diría Martin Scorsese, un parque de atracciones. Y no es malo, necesariamente. Como ya he dicho, el propósito de esta cinta es desconectar. Dentro de este tipo de cine es de lo mejor que te puedes encontrar. A Scorsese no le gustará mucho. Él se centra en otras cosas igual de interesantes. Que, por cierto, si si quieres saber más de ese tipo de cine, puedes ver aquí un vídeo hablando concretamente del cine de Scorsese. No es John Wick, pero créeme que te encantará.